22 de septiembre, 20 de septiembre, la celebración del 241 aniversario de ese municipio, hemos nosotros entendido que las autoridades de, tanto de la provincia como del municipio, tanto municipales como, como gubernamentales, tienen que darle un giro a la cara de la ciudad. Y paso a explicar. En San Francisco de Macorís, eh, no, como San Francisco de Macorís no tiene playas, como San Francisco de Macorís no tiene prácticamente eh, un ambiente turístico eh, muy fluido, yo entiendo que nosotros tenemos los, las suficientes herramientas para crearlo. ¿Por qué? Bueno, nosotros tenemos aquí eh, importantes industrias y es por ejemplo eh, eh, mencionar lo que es el sendero del cacao sendero de Cacao, que es esta industria, esta, esta finca y esa parte industrial de, de la compañía RISEC, donde se elabora el cacao y donde la gente viene y puede ver todo el procedimiento de, del cacao, de cómo se convierte en el chocolate. Es algo muy, pero muy interesante. Pero que San Francisco de Macorís como municipio, ellos lo hacen como empresa, pero San Francisco de Macorís como municipio, no lo explota. Tenemos acá eh, una de las eh, teleoperadoras, que es el caso de, de Telenor, una de las plantas televisivas de mayor importancia del país, con estudios altamente sofisticados y que la gente, eh, el que viene a San Francisco, los que son de aquí, pudieran aprovechar para venir a conocer las instalaciones de esta empresa y ver la tecnología que se está utilizando en esta eh, eh, compañía para llevar eh, lo que tenemos del contenido al aire. Ya te, estoy, ya te estoy citando dos, pero aquí también está instalado eh, la industria de Nestlé, que pudiera hacer que el municipio, eh, con, en combinación con estas empresas, pudiera promover... Que la gente pueda ir a conocer, a mí me encantaría ir a ver cuál es el procedimiento de la leche, de cómo se, eh, la fabricación y todo eso, eh, cómo se, cuál es el procedimiento. La, Pero no solamente eso. La Loma Quitespuel. La Loma quitespuela. aquí hay eh, un ecoturismo interesantísimo, ahí está la reserva científica, porque no, no es solamente no, una no, Loma. No, no, no, no. posibilidad de un desarrollado. Pues es lo que, el, el, el, y es donde está, estamos llamando la atención. Por ejemplo, aquí tú vas a la reserva científica Lomaquita Espuela, que está, que hay muchas ahí biodiversidad. Eh, biodiversidad, pero que aquí no se explota. Pero también en la parte de Naranjo Dulce arriba, eh, ¿cómo se llama esa, esa zona por ahí? La planación. La planación. Eh, Exploración. Exactamente. <risa> ahí hay mucha... Eh, está un resort. Sí, eh, ahí está, está el risor ecológico de Fabuloso. Fabulous Village. Pero aquí también hay, hay, hay otro en la, en la cerca de la, de la Lomaquita Espuela, de la Reserva Científica Loma Espuela, que es el, muy interesante. El rancho de Lulu. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Creo que me van a dejar sin imagen otra vez. <risa> eh, <risa> son malos. ¿no? Son malos <risa> Que San Francisco de Macorís tenga su propia ruta turística, que si no tenemos playa, pues vamos a crear lo que tenemos y vamos a fomentar lo que tenemos. Y atención Mira. al alcalde Alex Díaz, le voy a dar este consejo, Mandé una foto de la ciudad. ojalá esto. me la pudieran poner. Oye, esto antes de que aconseje a Alex, nos, ahí en esa zona hay fenómenos, como por ejemplo el fenómeno de la lluvia horizontal, que la mayoría de la gente de este... Hay o sea, un corredor de nubes. Sí, que la mayoría cree. de la gente de este pueblo no ha visto eso. Correcto. A mí me ha pasado en más de una ocasión, yo estoy sentado en un mirador de madera que tengo, y con una copa de vino, y viene esa, esa nube, y cuando usted viene a ver, quedamos mojados, por ejemplo, mi esposa y yo, que regularmente... Subimos allá arriba, eh, nos moja y, y tú ves que la copa suda como si fuera y si tuviera la nevera. Sí, sí, sí, eso por, se llama eso, lluvia horizontal. Por eso se le llama Lomas productora de agua. Exactamente. Y también el tema de, de especies que son endémicas de Claro, lugar. claro. Por ejemplo, y ¿y que está solamente el solenodonte, están en ese sitio. El solenodonte que está aquí en la reserva científica de Loma Quitespuela, que eso es, es interesantísimo. ¿Qué resulta entonces? Y repito, como San Francisco de Macorís no tiene playa, tenemos que inventarnos y tenemos que promoverlo de nosotros. Y por ahí se llega a la playa. Sí, sí, por ejemplo, aquí ya, ya se conecta con, con, Río, San con Río San Juan. San Francisco debería promover hacia afuera, no dentro, porque y dentro también, para no ser excluyente, lo que tenemos. Creo que el ayuntamiento, igual que la gobernación que le compete este, este municipio, deberíamos estar promoviendo como ciudad, precisamente lo que nosotros tenemos dentro. Aquí no hay un lugar donde se puede tener una foto. Tú vas a agua y te encuentras en con un... En el parque, sí. ¿En cuál parque? En el parque Eduardo usted puede tirar una foto. No, pero y, o sea, y, y la gente sabe que ese es el parque San Francisco de Macorís. Hay, hay algo emblemático, que tú puedas tirarte una foto aquí, que tú puedas decir y que, y que y estás ve, en San Francisco. Y qué que queda. O sea, díganme ustedes, por ejemplo, cuando viene un primo, a, a los muchachos que están en la cámara, cuando viene un primo, una prima de Estados Unidos, de la capital, ¿a, a dónde lo llevan a tirarse una foto para que se lleve ese recuerdo? No lo hay. Hay un o sea, corredor de cerveza. No, pero pero eso es interesante sí. de la, la vida nocturna de San Francisco de Macorís debería ser explotada por el propio municipio sí. porque eso es importante. Claro. Sí, aquí hay pero, la ruta del cacao. Sí, una una la cosa ruta, interesantísima. El del cacao, pero el municipio no lo explota. Vamos a pasar una, una llamada que tenemos en la, en la línea. Bueno, ya qué buen tema. Este gracias. vamos a recatar eh, yo propongo sinceramente vamos a pedir ayuda internacional para limpiar la, la orilla del, del, del río Jaya quitar toda esa gente alrededor, fuera, fuera muy bueno así que pues, sí. podemos hacer eso, pedir ayuda una, una ruta ecológica y sí. todo a el río en Indonesia pero creo que no entiendo eh, las imágenes, se pueden la imagen de la fotografía tú sabes qué le falta aquí la ruta histórica y un museo histórico. Claro. Sabemos que el Club Esperanza de San Francisco de Macorís fue una plaza de armas en la Guerra de la Restauración. Sí. Pero eso está ahí abandonado y nadie le da la importancia que tiene el Club de Esperanza de San Francisco Yo, de Macorís. Eh, eh, hay que abrir un paréntesis. Realmente el Club, eh, el Club Esperanza ha estado en un proceso de renovación de actividades. Sí. De la cabeza a la cabeza del cual se encuentra Diano Cruz, el director del Jaya. Pero debería ser un, un ¿Eh? debería ser un museo. Debería ser un museo. Sí, sí, no, museo. no, claro, claro que sí, yo te entiendo. Sí. Estoy de acuerdo contigo. Eh, yo creo que el Club Esperanza de, de San Francisco Macorís debería ser convertido en un museo, que la gente pueda ir y que se le diga qué es eso. Mira, eh. hemos tenido muy poca, muy poca visión. Y hay, y hay, y hay también piezas históricas. Que se pueden bien sí, servir sí, para... museo. O hemos tenido muy poca visión de la historia. Dejamos tumbar el cine Carmelita, que era un sí. emblema de San Francisco de Macorís. Pero también la casa de Rubirosa. Tú te imaginas que esa casa de Rubirosa lo hubiese comprado el ayuntamiento municipal, hiciera si un museo ahí. Todo el turista que llegue a este país se iba a interesar por venir a San Francisco a ver la casa de Rubirosa, que independientemente de que fuera Trujillita, de que fuera un gigoló, de no que, o sea, que, no no que fuera no tiene un, que ver, ver. pero era el individuo que nos puso en el mapa del mundo como nación. Sí. Lamentablemente, un gigoló, pero no puso en el mar. ¿Cómo podemos del unir, eh, Mira, yo lo que creo es que lo primero es que hay que diseñar una ruta e identificar, así como tú dices, la ruta histórica de San Francisco de Macorís, tenemos una ruta histórica interesantísima. Se habla de que, ¿quién fue que, que bajó la bandera? Adiós, eh, el, pa el, el papá no, de Víctor. El, el, el Castillo, papá Castillo, de Bicho que, que, que, que Castillo bajó la bandera. Entonces, esa parte aquí debería haber una, una bandera emblemática sí. donde la gente se le diga que por, por qué está esa bandera ahí. Una tarja, o, eh, por ejemplo. Que yo, una gente bajando una bandera y que eso esté ahí. Pero que cuando la gente venga a San Francisco encuentre algo donde pueda identificarse y que se haga esa ruta, que el propio ayuntamiento... Eh, conjuntamente con las empresas de aquí, pueda darle una ruta a la gente que venga, que pueden venir, por ejemplo, eh, a Telenor hacer una ruta y ver las instalaciones, que pueden ir a Nestlé, en la Codal, que, como se le dice sí. eh, eh, popularmente, que pueden ir al Sendero del Cacao, que pueden ir a, a la reserva científica de los Maquites Puebla, y se les invita. A que se queden dos o tres días aquí en los hoteles que tenemos, que son muy buenos. Y a disfrutar de la vida nocturna que tenemos. Y a disfrutar, ahí sí, de las plazas, de los parques que tenemos, que están muy bien organizados. Eh, y, y muy limpios. La ciudad está muy limpia. Y, y si se quiere, eh, a esos, esos ambientes, los parques, se será un, un ambiente muy interesante y muy familiar. Pero nosotros no estamos invitando aquí a nadie a que venga a este pueblo. Aquí no hay un solo lugar que identifique este pueblo. Yo quisiera tirarme una foto... Eh, traer a alguien para tirarse una foto cuando tú vas a Nahua, y eso es lo que quería decir. Tú te encuentras ahí con Nagua, eh, un acordeón, un acordeón y, y una guira y una tambora. Y dice Nagua grandote Y la gente cuando pasa por ahí, espérate, y se, y se toman una foto. Pero aquí no existe nada de eso. Aquí no hay una sola motivación para venir a San Francisco de Macorís a visitarlo. Hay muchas motivaciones, pero ¿y quién la hace? Por ejemplo, ¿cómo tú traes a una gente de Barahona aquí? Porque tú no le por estás haciendo, por ¿tú, pero tú no le estás haciendo una publicidad para que venga, tú no estás llamando a esos turistas a que vengan a conocer a San Francisco de Macorís, porque aquí no hay nada, O sea, hay mucho, pero no se promociona no nada, se promociona, no se organiza nada. Aquí deberíamos estar nosotros promoviendo con un anuncio en los, en los canales nacionales diciéndole a la gente las bondades que tiene San Francisco y, de Macorís y tus operadores y entonces, también funcionando y organizado y, por las guías turísticos también el aquí, por interno. ejemplo. Tú puedes aquí visualizar las carretas de, lo, de la gente que vende coco. Nosotros le hicimos una propuesta a, a, así aérea al ayuntamiento de que esas carretas que tienen esas personas que venden coco Vamos a hacer una carreta eh, eh, típica, simbólica, eh, simbólica con, con un techo de cana bien bonita, y, y permitámosles que, que se coloquen en un lugar específico de San Francisco de Macorís, que ocupan un parqueo, y tú le vas a cobrar un arbitrio por eso, por el, por el uso de ese, de, de ese suelo. Pero, mientras nosotros estemos trabajando, que tú pases, por ejemplo, por un lugar donde venden coco, y, y esa carreta todo todo sin una, sin un seguimiento, sin algo que lo atraiga, lamentablemente nosotros como municipio no vamos a avanzar. Atención, Alex, porque el, el alcalde se pone bravo cada vez que le critica. Y te hay estamos dando una sugerencia. Aquí, también. aquí, claro, aquí hay buenos restaurantes, hay buenas discotecas, eh, hay un ambiente nocturno muy bueno en San Francisco sí, de Macorís. Sí. Yo he visitado muchas partes del, del sí. país y pocos ambientes nocturnos son como, como este. Vamos a promover el ecoturismo y vamos a, a promover el turismo interno en San Francisco de Macorís. Oye lo que te están diciendo. Por ejemplo, hay un, un pueblo en Indonesia. ¿Tiene la foto, muchacho? Eh, se llama Cancún Pelagín. Ellos agarraron un barrio completo Y era un barrio eh, Marginal eh, eh, Pobre, feo, gris Y ellos lo pintaron completo se, el, el, el ayuntamiento de ese, de ese municipio Invirtió alrededor de, de 20 mil euros Y lo convirtieron en un lugar turístico Ahora la gente De, de, de, de, de ser un lugar feo Pasó a ser el lugar turístico de, de, ese, de ese municipio. Entonces, ¿Dónde está la foto del lugar? Está por ahí la foto, muchacho Vamos a ver. No, no, Igray, no. no. Tú? Estás durmiendo, tú tienes la foto ahí. <risa> eh Quería presentarle a la gente para que la gente vea cómo un pueblo puede cambiar en fracción de segundos. Necesitamos pensadores. Entonces, Necesitamos gente que mire hacia el futuro. Sí, pero que el alcalde, él no escucha a nadie. Entonces, te estamos dando una, una sugerencia positiva mira, que no es para ti, que es Wane, para el pueblo Wane, de San Francisco de Macorís. Esa es una propuesta para la alcaldía mía. No, no, no. No me dañen. Julio, vez, alcalde, mira, mira, propone Ecoturismo y turismo interno en San Francisco de Macorís. generación de empleo, se generan más de 500 sí. empleos. Ha habido cuadrados. poca Déjame visión. Ver. Más de 500 empleos se generan sí, sí. por esa vía. Sí, que sí. no me quiero Nosotros ir hemos, hemos tenido poca visión. Mira, Ay, muchacho, un grupo. Mira okay. mira, sí, mira. sí, sí, cómo no. Esto es un pueblo. Vamos a tener que hacerlo así a Israel. Mira, esto es un pueblo que, que era bastante feo. Mira cómo, la, cómo, cómo lo convirtieron en un pueblo totalmente turístico, con muchísimo dibujo. Entonces, ¿qué hace la gente ahora? ¿Qué coge para ir a tirarse fotos? La gente no va, quiere ir a Indonesia, Pero aquí, quiere pasar por ese barrio a tomarse fotografías. Aquí tenemos Le un ejemplo. Se llaman el pueblo iris en Indonesia. Aquí tenemos un ejemplo, Juan. Moca cogió una sola calle, sí, sí, la mosca, 26 de julio. Moca. En un solo tramo, ¿eh? De pintura, eh, eh, artista y realistas sí. y óyeme, más de mil gente lo visitan todas las sí. semana Aquí sí. se comenzó un proyecto interesante. No sé si fue el ayuntamiento o cultura de hacer unos murales, murales con, la, eso fue con, cultura. con la cara de personajes nuestros. Sí. Pienso que eso se puede retomar y, y, y, y, y todas las paredes que puedan ser utilizables se utilicen con esa finalidad. Primero embellece la ciudad y de alguna manera nos está dando un recorrido histórico claro. por la historia reciente. De San Francisco. Pero tiene de que ser atractivo. Tiene Ahí que debe aparecer atractivo. gente como Don Pelegrín Castillo, un hombre que tiene una historia ligada a este pueblo. Eh, eh, pero eh, pero no, el padre no, no, no, no el hijo. No, no, el padre, no ah, y el okay. hijo. Te el, voy a decir una hijo, cosa, eh. el hijo, don Vincho Castillo. Vincho Castillo. Cuando las pasiones cedan en este país. Bueno, yo tengo mi cuando... reserva con Vincho No, Castillo. pero espérate, cuando las pasiones cedan en este país, cuando Vincho se muera y la gente deje de verlo con la pasión con que lo ve. La gente va a entender y comprender qué ha sido Marino Vinicio Castillo para este país, porque Marino Vinicio Castillo se ha echado muchas vainas encima, sí, sobre tú, todo por un lado de, de droga. Trujillo. ¿Eh? Estuvo al lado de no Trujillo importa. en el tiempo que Trujillo estaba masacrando ¿Quién? este pueblo en casa No, no, no no, no, no, ¿quién no tuvo con eh? Trujillo, Wander Jerjan? ¿Eh? No, pero que ¿Quién no No, no, estuvo no. Con no, no. lo, Todos lo que, tuvieron? que Trujillo mató a es que mucha gente. Óyeme, la óyeme, Val, es que estuvieron en contra de Trujillo. Óyeme, óyeme. Pero Mira la ¿Eh? bondad de Diego Todo Jorge. tuvo, no, todo no, el mundo estuvo con Trujillo. Ahí es que yo me al lado de Balaguer también. Ese sanguinario, tú me hizo mucho daño a este país. pasa? Que nosotros los dominicanos tenemos un gran problema y es que hablamos por boca de ganso. No, no, no, no, no, ahí está. Ahí está, la gente conoce a. a, a Vamos a hacer aquí. un programa un día sobre ese tema. sí, sí tenemos que hacer. Vamos a la Para pausa, señores. Expresos. Regresamos en breve. No se muevan. Quédense con Todo nosotros, que, que hay más contenido del programa. Un sanguinario.